Ramón Antonio Morissetti, director provincial de Salud Duarte, se refirió este miércoles al virus gripal que preocupa a la población. Al mismo tiempo expone algunas recomendaciones a la ciudadanía. Normalmente y tradicionalmente en la época de cambio de clima, sobre todo cuando se pone la temperatura un poco fría, en esos cambios de clima normalmente el virus de la gripe puede aumentar en la población. Entonces eh, lo recomendable son las medidas preventivas porque siempre habrá gripe, lo que pasa es que en los meses de diciembre, enero tiene tendencia a ser un pico eh, en cuanto a la cantidad de gripe. Entonces lo ideal es que por ejemplo si una persona tiene gripe no participar de reuniones en espacios cerrados porque lógicamente el virus se esparce. También lo que tiene que ver si tiene gripe, hago la aclaración. Además, eh, el lavado de las manos, frecuente, porque hay tendencia que eh, uno de las manos a mucha gente, entonces el virus también, las personas se lo puede llevar a la, a, a la boca, a la nariz, eso es algo importante. Hay un método que eh, el pliegue aquí del codo, y algo la, la aclaración así, que si usted no tiene un pañuelo, taparse, ¿eh? un pañuelo o una servilleta o algo que el virus se expanda ¿eh? a través de las gotitas por el aire y entonces puede afectar a las personas que están alrededor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.